Solecito tiene unas nalgotas. Mis hermanitas aquí estaban, empezaron, empezaron a crecer más y más y más. No crezca más. No crezca más. Sí. Oh, me encanta. Si subo una foto de mi nanga, quiero que lo vean. Hola, Monis. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos a una invitada muy, muy especial. Traemos a Solecito. Solecito. Muchas de mis suscriptoras siempre me preguntan ¿Cómo le haces para amarte a ti misma? ¿Cómo le haces para tu confianza en Corea? Uh -huh. Cosas así, así que hoy vamos a hablar un poquito más de eso Como tus ONNIs, ¿ya sabes? Okay. Hay que empezar He hecho videos sobre los estándares y cómo son aquí en Corea de lo que yo pienso, pero solicito poder tener otra idea de lo que es y también cómo tiempos ha cambiado. El estándar de la belleza en Corea como depende de los programas de televisora. O sea, siento que estándar está cambiando por la moda o porque los jóvenes Si sale una artista muy delgadita, o sea, en este tiempo o se va a estar un estándar de la belleza O sea, si sale alguien uh -huh. con un cuerpo muy muy delgado, ella está así súper popular en ese tiempo Entonces su cuerpo va a estar de moda Eso Cuando yo estaba estudiante de prepa, fue muy muy popular de Suñashite S.M.S.T GGGG Muy bueno, O sea, todos los miembros de Curse Generation Fue muy delgaditos O sea, que no tiene curvas Por eso todos quieren ser delgaditos pero, sí, pero así, así así. Ese momento cuando fui a la tienda para comprar pantalones O sea, yo tengo también una cadera que lo... Unas nalgotas Nalgotas <risa> Solecito tiene unas nalgotas sí. <risa> O sea... Un perro <risa> No pude comprar pantalones que me quedaba bien Por eso yo estaba muy triste Y empecé a ponerme pantalones grandes Vestido, falda Para cubrirlo Ajá. También creo que en Estados Unidos estaba de moda uh -huh. de Victoria's Secret, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Las Angels, las Ángeles. Toda la ropa que salían, por ejemplo, como los tub tops que uh -huh. salían así, se veían mejor a las chicas que no tenían bus oh. Ajá, Cosas así eran, estaban de moda. Yo estaba creciendo y mis hermanitas aquí estaba, empezaron, empezaron a crecer más y más y más. Y pues ya no podía. No crezca más. No crezca. Pero ahora que como que la moda ha cambiado, uh -huh. gracias por crecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora está cambiando, o sea, el estándar de la belleza, siento que como estándar está abriendo de las categorías, o sea, muy bueno, muy bueno, muy bueno para nosotros también. También creo que tiene que ver mucho con la idols ahora. O las influencers, por uh -huh. ejemplo. Porque antes no teníamos influencers. Uh -huh. Las únicas personas que veíamos eran las eran aeros que siempre estaban o sea, entrenando sí. para salir uh -huh. así perfectamente. Pero ahora tenemos a influencers que nos enseñan su vida natural. Sí, o sea, cómo son. Por ejemplo, me gusta mucho pasa de Mamamoo. Oh, sí. Porque ella no tiene el cuerpo... Que dicen que es Cold iron, O sea, que dicen que está perfectamente delgadita o así. Ajá, no o... es así. Entonces, ella había mencionado en su concierto uh -huh. que ella, en vez de cambiar su cuerpo para el estándar, ella va a ser el nuevo estándar. Oh. Oh, me encanta lo que dijo. necesitamos gente así sí uh, en la tele sí, necesitamos sí. más gente así en la en instagram sí. en youtube uh -huh. por, por donde vemos todo el tiempo sí para difundir muchas ideas varias todo, sí. Y también estos días en los programas de televisora está muy famoso, está muy popular que se llama Cheshi. Ella ah. es como muy buen ejemplo. Es de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces ella no habla coreano perfectamente. Uh -huh. ¿Habla mejor que yo? ¿O yo hablo mejor que ella? Tú mejor mejor. Este, pero lo bueno de ella es que ella se expresa como ella quiere expresarse. Sí. Y al principio, ¿cómo era la gente cuando la veía? Al principio, o sea, hace como 5 años o 3 años, la veíamos como, ah, es poco muy. Ay, ¿cómo digo? Demasiado. Oh, demasiado. O exagerada o algo así. O sea, no la aceptamos bien porque pensamos que como ella es poco diferente Ajá, está Ajá. tratado demasiado que okay. pero estos días ya el mundo está cambiando la gente también le encanta uh -huh. lo que hace lo que habla ella se hizo sus boobies uh -huh. pero ella lo dice antes la gente con que no aceptaba como cómo era ella pero ahora ya que les está gustando mucho ha cambiado tanto que una de las marcas de leggings que a mí me encanta muchísimo, que se llama Jaxi Mix, uh -huh. que lo ven mucho en Instagram. Yo siempre estoy con leggings, ustedes uh -huh. ya saben. Cada vez que estoy buscando leggings en uh -huh. Corea, odio ver, porque casi todos uh -huh. los modelos de, de leggings. Gracias. Entonces es muy difícil de pensar cómo se va a ver en mi cuerpo. Ah. Pero Jaxi Mix ahora tiene como modelo a Jessie. Uh -huh. Y no estoy diciendo que Jessie y yo tenemos el mismo cuerpo, uh -huh. ella está. Perfecta. Uh -huh. Este, su cuerpo literal, como mucho músculo. Sí. Pero es otro tipo de, de estética Ajá, sí. que antes. Y me gusta muchísimo verlo, que ella ya, ya sea parte de eso. Si no hubiera ido a México, no pudiera saber cómo amo a mí mismo. Cómo amarte a ti misma. Aprendí cómo amarme, uh -huh. o sea, a mí mismo. En México ¿En serio? Muchas, sí Eso, o sea, Agradezco mucho a México que me... y En Corea hay un ambiente que siempre tenemos que pensar ah, ¿Cómo me miran? Esto ay, no me gusta Todo tiene que ver con cómo te están viendo los otros De todos, de mi cuerpo, mi cara, de... De todo, de cómo de todo. te actúas cuando fui a México por la primera vez, o sea, yo también estaba pensando sobre eso Pero mis amigos mexicanos me enseñaron que ¿Por, ¿por qué lo piensas? No importa Lo que importa es lo que piensas Y cómo te sientes Sí, y respete mi misma, o sea, cuando me pongo una ropa o un vestido, cuando estaba en Corea, yo no podía ponerme como... Sí, sin manga. Sin manga, yo tampoco. Sin manga y con poco boobies. Así, sí, así si hubiera salido, mi mamá siempre me había dicho, Ay, ponte algo tapado o está muy corta. Ese momento pensé que, ah, sí, tengo que tapar. Así o sea, pensaba. Lo, lo pensamos que es obvio, es algo natural Ajá. que tenemos que hacer. Sí, porque crecí así, pero cuando yo estaba en México, yo me pongo muchas cosas que... Y todos me dicen que ay qué bonita. Y o sea, me vean, no me juzgaban, solo me miraban a mí misma. O sea, como, como lo eras. Ajá. Por eso... Como solecito yo también, en México nunca como que pensaba mucho de lo que las otras personas pensaban en mí, uh -huh. de mí, o de mi cuerpo, ni nada de eso. Uh -huh. Creo que, bueno, antes mi estilo no era así, ha cambiado mucho mi estilo, antes no, me, me ponía leggings y como, no sé, un suéter grande. Uh -huh. Porque me ponía suéter y camisas súper, súper grandes, uh -huh. porque odiaba mis boobies. Oh, con que siempre comentaban algo de mis boobies, aunque no era nada malo, mm, mm, mm, como... Mm. Y no me gustaba, me daba pena de que hablaran de eso. Oh. Siempre caminaba así, por eso tengo mm. muy mala postura. Okay. <risa> Luego, no sé desde cuándo, desde que empecé a ir al gym y como que empecé a amarme un poquito a mí misma uh -huh. No fue así al instante de que uh -huh. te empiezas a amar, uh -huh. no es tan fácil Nada más es como, es un hábito Por ejemplo, lo que yo hacía es que, bueno esto me hacía mi terapeuta okay. Así que cuando estaba caminando por la calle, me tomaban una foto, sin que yo sepa Y me lo enseñaba Y la primera vez que me lo enseñó, empecé a llorar y salí porque no me quería ver a mí misma. En la segunda sesión me dijo: Si ves, ves a una niña que tiene este cuerpo en bueno, la calle, ¿qué vas a pensar de ella? Le dije: Nada, no creo que pensaría nada. De eso. Entonces, ¿por qué estás pensando eso de ti? Sí. Y fue cuando ah, estoy pensando demasiado sobre cómo yo creo que otros están pensando en mí, cuando no es cierto. Uh -huh. Entonces, como que traté de empezar a cambiar mi mentalidad y así creo que empezó. Vaya, así soy. Así soy. Así te aceptas a ti misma, pero hasta que no te aceptes a ti misma y no aceptes cómo eres, uh -huh. nunca, nunca vas a mejorar. También aprendí como así soy yo en México durante cuatro años. Antes, cuando salía de la calle o para... Siempre tenía que, o sea, pensar... Como, ¿qué me pongo? Pero, de verdad, mis amigos mexicanos me ayudaban mucho Para cambiar mi pensamientos De hecho, cuando llegué a Corea esta vez Yo, yo me puse un vestido Sin manga, así Iba a salir así, pero mi hermanita Así empezó a salir Mi mamá me dijo que como tú no tienes que salir como así Por eso le dije a mi mamá ¿Qué importa? O sea, no, sí, me importa mamá, no me importa mamá No me importa Es mi cuerpo Mi cuerpo Así soy Cuando vine a Corea lo que primero sentí Cuando me pongo una camisa por ejemplo de así se ve de aquí abajo y aquí arriba mi escote. Si una mujer que es un poquito más plana que yo, uh -huh. se pone esto, no hay problema. Uh -huh. Entonces, a mí me dicen, ah, es que se te ve el escote, se te ve demasiado, o como que es demasiado too much, exagerado, sí. Ajá, no salgas así. Le he dicho muchas veces a mis padres y a mi novia, ¿por qué te interesa tanto que me cubra? ¿Por uh -huh. qué? Mis padres dijeron, es que no quiero que un hombre te vea como sexualizándote, uh -huh. así sí. ajá, como un objeto, ya uh -huh. sabes. yo le digo, pero entonces... Ese hombre que me está viendo así es el que tiene la culpa, mm. no yo. Pues no debería de yo cubrirme y yo cambiar claro. mi estilo por alguien que me va a ver así. Entonces, un día estaba caminando con mi mamá. También tenía un vestido así sin mangas, mm. súper cute. Pasa un señor, no lo vi, yo no lo vi porque estaba hablando. Y mi mamá de, de repente dice, ay, ese señor acaba de ver tus boobs. Entiendo cómo se siente. Eh, ajá, es mi mamá. Pero yo le dije... Cool, pues ahí está, para que lo vean. No me importa que lo vean. Sí. Bueno, o sea, sí me importa cuando alguien está así de que, <risa> No me importa si nada más en la calle nada más así como que lo ven, véanlo. Estoy sí, feliz. Bien, no me importa. Están bonitas. Voy Son mis semanas. Sí. Ajá. También en Instagram. Si subo una foto de mi bikini es porque lo quiero que lo vean. Si subo una foto de mi nalga, quiero que lo vean. No significa que soy una zorra. <risa> Pero aquí en Corea, en serio, hay oh, veces que te ven así. Sí. Cultura de la dieta. Cultura de la dieta es poco diferente. Antes de ir a México, cuando no sabía cómo, cómo amarme a mí misma, yo siempre pensé que como, ah, tengo que bajar peso. ¿Por qué? Por razón, viene del ambiente de la sociedad y de muchos, o sea, comentarios de mis amigos o mi familia. Todos me dicen que como, oh, tienes que bajar pesos. ¡Tienes razón! En la familia, es normal nada más comentar sobre tu cuerpo. Ajá, sí. Es normal, o sea, no es algo negativo, Ajá. no lo ven. Cuando era chiquita estaba muy estresada porque no quería ir a una junta de la fa las familiares. Si sí quiero bajar pesos, o sea... ¿Lo voy a hacer? Sí, lo voy a hacer, pero no mm -hmm. quiero bajar pesos por otros comentarios que me habían dicho. Tú, como has crecido así en una mm -hmm. familia coreana desde bebé, bebé, sí. ¿para ti era algo normal o como? Es algo normal pero también yo sentía muy feo y yo estaba muy estresada escuchar eso. O sea, porque me dicen todos sobre mi peso y sobre mi cuerpo que le importa yo escondía en mi cuarto no quería salir donde estaban mis familiares pero cuando fui a méxico o sea, nadie me habían dicho sobre mi cuerpo no me juzgaron nada, nada de, de lo físico me habían dicho siempre como si quieres bajar peso pues hazlo pero si no quieres o si quieres bajar por otra cosita de como alguien por dicho alguien. O todos no tienes que hacerlo, no tienes que escucharlo Sí, y creo que la cultura de dieta aquí en Corea es muy tóxica Nada más aquí en Corea es muy natural hablar sobre el cuerpo Ajá. de otras personas O sea, no se lo ven tan mal uh -huh. este, tomar pastillas de dieta uh -huh hacer dietas tóxicas así rápidas siempre estamos viendo dietas este puedes bajar de peso como 10 kilos en dos semanas cosas uh -huh. así comerciales así todo el tiempo aquí en corea y para mí como yo tengo experiencia con esas cosas yo pienso que eso debería de ser hasta ilegal uh -huh. Porque en Corea lo normalizan demasiado Ah sí, claro O sea, yo cuando entro a YouTube uh -huh. y entro a YouTube coreano Veo a muchísimas YouTubers coreanas que dicen bajé menos 8 kilos en, 5, en una semana uh -huh. Bajando 10 kilos antes de como una boda Cosas así que lo normalizan demasiado Nada más es no comer lo que no me gusta de la dieta, como estilo coreano, es como solo bajar de peso. No importa que sea grasa, ¿Musculo? músculo. O sea, a mí, para mí, o para la, hacer la dieta, lo que importa es músculo. Bueno, voy a decir una cosa, ya que Solicito dijo esto. Que uh -huh. todo esto del estándar siempre lo decimos en ojos de alguien más grande uh -huh. que la estándar. Sí. Pero también necesitamos saber que hay gente que, que son... Delgadas y que quieren subir De peso uh -huh. oh, sí, sí, sí, Entonces claro. también hay esos, esos tipos De personas obviamente que no podemos Decir que ah, la delgadez Así es muy fea porque uh -huh. hay gente Que son delgadas así genéticamente sí. Pero lo que estamos nosotras diciendo es Que aquí en Corea esa delgadez Es lo que se idoliza y para Obtener esa delgadez hacen de todo, básicamente no comen y como dijo Solicito, lo más importante es que no lo hacen saludablemente. Ajá. La cultura de dieta y todo eso de lo físico aquí en Corea ha mejorado mucho, Ajá. eso lo diré. Creo que por Insta, TikTok, cosas así que ven más a gente afuera de Corea ahora, Ajá. están abriendo sus pensamientos. Sí, y están cambiando su pensamiento. Sí. Eso sí lo voy a dar, pero aún así hay mucho que cambiar. Pero me da mucho gusto saber que Solicito ha cambiado y ha aprendido a amarse a sí misma sí. por México. Sí, por México, de verdad, muchas gracias. Nada más hay que decir que todo hay que hacerlo para la salud. Uh -huh, sí. Si tienes que bajar de peso para tu salud, pues baja de peso para tu salud, pero sí. solo para tu salud y para que te sientas bien. Sí, claro. Con que tú te sientas hermosa, bonita, uh -huh. preciosa, perfecta, sexy, estás bien, perfecta. ¿Tú te sientes bien ahorita? Sí, me siento muy bien y solo me siento, o sea, me engordé mucho. Quiero bajar de peso poquitos por mi salud y por, o sea, por mi satisfacción. Pues sí, me siento bien ahora. Muy bien. Pero a veces me siento muy triste cuando veo o a sea, mis amigas o mis amigos que están gordos, gordas, mm. como de estándar de Corea, o no tienen confianza en sí en su mismo, siempre les digo que como no importa que te vean, o sea, lo que importa es como tú misma. Una última cosa que noté uh, uh. es que es tan prominente, es tan grande, lo hablamos tanto, es tan normalizado, que de broma siempre decimos uh, sí. que significa la dieta empieza mañana. No, mañana. Esto lo, de lo decimos como de broma, como... Todo el mundo lo dice, sí. así como algo que todos ajá, dicen. Ajá. este Siempre cuando estamos comiendo algo muy, muy rico, en vez de nada más decir provecho, está mm. súper rico, no, no, no, aquí en Corea dicen, tengo que ir de dieta. Sí. Todos día los de... días. Siempre. Uh -huh. Y así comen. Cuando dicen, ah, tengo que ir en dieta, dicen, que enchada, está bien, uh -huh. la dieta empieza de mañana. Es algo que todos decimos. Sí, sí, claro. Pero es muy raro. Muy raro. Si ¿Lo o sea, por esta cosa viene del, del estrés de la dieta para ser el estándar de Corea, de la belleza de Corea, ¿no? Es ahí donde viene la presión. Uh -huh. Que uh -huh. no crees que está ahí, pero está. Y aunque está delgada, o sea, muchas amigas delgadas. Siempre dicen que Ay, tengo que hacer la dieta, tengo que bajar ah, Pero creo que es algo hasta no piensan que en serio necesitan dieta, mm, mm, mm, mm. nada más lo dicen. Sí, por presión y por todo. Ajá. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Estuvo muy interesante hablar sobre esto con Solecito, con alguien más que conoce mejor la cultura coreana. Mm -hmm. Vayan a ver a su canal de Solecito, les dejo aquí toda la información. Suscríbanse. Hagan... Suscríbanse. Y ya finalmente vamos a acabar este video. No olviden darle un like. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós Adiós Adiós ¿Habó? ¿Habó? ¿Habó?